Hola, te doy la bienvenida al módulo 1 de nuestro curso. Mi nombre es Valeria y voy a ser la profesora encargada de impartir esta parte del MOOC en la que nos ocuparemos de conocer el concepto de servicios y sus principales características. Los objetivos de este primer módulo son los siguientes. Analizar la evolución histórica de los servicios, así como el impacto de los mismos en la sociedad. Hablaremos aquí de la importancia del sector servicios en la sociedad actual. Estudiar y analizar los conceptos de servicios y sus principales características. Y nos ocuparemos también de analizar las principales diferencias entre lo que es un servicio y un producto. La estructura que vamos a seguir a lo largo de este módulo es la siguiente. Una vez presentados los objetivos del módulo, estudiaremos en primer lugar la sociedad de los servicios, analizando la importancia del sector servicios en la sociedad actual y sus diferencias con la sociedad industrial. Posteriormente, conoceremos la evolución histórica de los servicios para saber cómo hemos llegado hasta aquí. Pasaremos luego a estudiar el concepto de servicios y sus características. Este es el contenido principal del módulo y seguidamente enumeraremos las diferencias entre los servicios y los productos. Por último, deberás realizar una actividad en la que podrás evaluar los conocimientos que has adquirido durante el módulo. Para finalizar esta presentación, quiero animarte a poner toda tu atención en esta parte del módulo. Los servicios ocupan entre un 60 y un 80% del empleo a nivel mundial, muy por encima de otros sectores como la industria y la agricultura. Comprender los fundamentos de los servicios, sus características y su importancia dentro de la sociedad actual será determinante para mejorar en un futuro la productividad de este sector y desde luego para ser capaces de idear y construir nuevos y mejores servicios para nuestra sociedad. Nos vemos.